¿Venís a figurar? ¡Sí! ¡Hola, chino. ¡Tanto tiempo! ¿Te acuerdas cuando íbamos a Scott? No. ¡No! Bueno, yo tampoco. <risa> así que hoy es el último día de clases. Técnicamente es dos semanas, pero hoy en la gimnasia, que es como, básicamente, la fiesta de siete clases con música y con deportes y con sacerdotes, piolas. Gracias que no me gusta de esas dos cosas. <risa> así que vamos a ver. La fiesta de la gimnasia y le voy a preguntar al pelotudo de atrás de Carmarora que qué, qué os qué, vos qué opinás. No te este conozco, Flaco, no me toques. ¿Y ¿Qué, ¿Qué haces en este lugar hoy? Y estoy Pensado. ahora, estoy acá ¿Qué? con mis amigos. Ellos son mis amigos, mirá, filmalo, son mis amigos. Ah, Ella es ah. el chino, ella es belinda. Aquel tiene algo. Fuerte declaraciones eh, fuerte. Eh, fuerte. El de. Charik. Ah, ah, ah. Recién Ay, mataron un pib. Se murió, le agarró <risa> Se pegaba el arco y lo <le> agarró. <risa> se, <risa> se quedaba de <risa> le... Bueno, se murió <risa> se rompió, ¡Dale, la tengo tiro! La, aquí, la parte de atrás del cráneo. <risa> eh, el arco tenía gente de. vos tu madre! ¡Habla, hijo de puta! Acá, ¡Acá, puta! salió todo re piola no, Acá es donde vamos a hacer nuestros Esquemas o oh, bailes Y a llamar? todos los bailes son más los súper son super densos sí. nosotros es, es, es, es diferente que nos para otra fiesta que ah ahora les voy a describir cómo fue eso Acá bicobra está mi compras? está está está está está está está está yo está está está está está está la está está yo está está está está está está súper está ¡Puta madre! Y esta es una escena perfectamente irrelevante al, vi al video. Hola, a dos horas. Vamos a tomar helado en. ¡Gracias por estar haciendo el video! algo que no se ve en muchos barcos como el de la escuela tiene dos canillas la caliente de la chicos la no, de la caliente la fría corre el agua bueno muchas gracias por ver mi revista ¿Lo logró? Subite, Eric. Cumple tu sueño Erick. Subiste parado, no te subas a. No, no, no, no, estás de mente. Qué triste, eh. Qué triste historia. Pero, pero subiste lo vamos a regalar a alguien. Eric, casi lo logras. Contanos qué se siente. Yo estaba tan cerca de lograr mi sueño. Esto es toda la culpa de la sociedad que me restringe a uh, explorar, que no sé. La ciudad, ¿Vos qué opinas de Macri? Macri. Gato. ¿Qué opinas de Macri? No, ¿Te bueno. Gusta Macri? ¿Te gusta Macri? Tenés que, ¿Te que te decir te que sí, <risa>